Hola amigos, ¿cómo están? En el video del día de hoy, como ya leyeron en el título, este va a ser un 24 horas leyendo. Nunca he hecho un maratón. Nunca me... O sea, no, nunca lo he hecho. Eh, ya vamos tarde, amigos, ya vamos tarde, son 12:10 Y bueno, el motivo de este video es que Clau hizo... Está organizando, bueno, organizó un, una lectura conjunta. Eh, tenemos... La, la premisa era de que teníamos que escoger el libro que nosotros quisiéramos o los libros que quisiéramos para leer todo un día, 24 horas. Termino, empezamos a las 12 del día sábado 6 de julio y terminamos el día 7, domingo, a las 12 am. Entonces, ya como vamos muy tarde, entonces eh, lo que vamos a hacer eh, es de que les voy a mostrar la lectura que voy a leer y es mil veces hasta siempre de John Green. Eh, ya lo llevaba un poquito adelantado, así que voy a tratar de aprovechar este tiempo y bueno, eh, lo, mm, no sé cómo se hacen estas cosas, pero eh, me van a estar viendo leer, amigos, me van a estar viendo leer, qué pena, qué oso, eh, aquí en mi intimidad, en la otra parte de mi cuarto. Eh, bueno, ya el chiste es que me van a estar viendo leer y uh, vamos a hacer algunas... Si me estoy quedando dormida vamos a hacer unas pequeñas pausitas, entonces sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. También tengo por ahí atrás tengo mi taza de café bien cargado para que no me dé sueño, entonces vamos a comenzar con esta lectura. Oigan, buenos días, eh, aquí reportándome por las 24 horas leyendo y todo eso, um, quiero hablarles acerca... Ay, me voy a quitar esto. Eh, quiero hablarles un poquito, ahorita para despejarme, hablarles un poquito de lo que estoy leyendo. La verdad es que este libro, uh, pues es de mi amado John Green, lo amo por siempre mil. Y pues salió este libro y pues yo también lo quería comprar, o sea, quería adquirir todos los libros que él escribía. Pues, um, nada más para decirles que este libro, la verdad, me está gustando mucho. Al principio me costó un poco de trabajo porque al personaje principal um, tiene pensamientos para sí mismo y eran para mí algo complicado. ¡Ay, hace mucha luz! Era para mí algo complicado uh, porque al principio hablaba consigo mismo, entonces se me hizo un poco pesado. Pero conforme fue dando la lectura me fue gustando muchísimo más y entendí un poco, un poco mejor la situación. Um, este libro habla acerca de la cel, de, acerca de la salud mental Y uh, me recordó muchísimo a cuando yo estaba haciendo mis prácticas En un hospital En el cual Es <ríe> algo En el cual um, Desarrollé un... No, no sé, no es una enfermedad Pero desarrollé una ansiedad muy fea eh, resulta que yo estaba en un cubículo Bueno, en no un cubículo, era un lugar un poco grande Pero en ese lugar un poco grande Había como unas fácil 20, 25 personas más o menos Amigas, si estás viendo esto, de verdad, corrígeme um, Ah, es que estaba haciendo prácticas con mi amiga Entonces, eh, pues sí, era desarrollé una ansiedad Acerca de los, de los microbios, de, de las bacterias eh, tenía que estar constantemente lavándome las manos, eh, si tocaba algo de ahí tenía que estar limpia mis manos, si alguien estornudaba me tapaba y me daba mucha ansiedad y ya después de ahí se soltó a... o sea no solo me daba ansiedad dentro del hospital sino me daba ansiedad fuera, o sea si yo estaba en un um, en un autobús con todo cerrado y alguien estornudaba, me daba mucha ansia y que, o sea, quería bajarme amigos, quería bajarme o abrir las ventanas, algo así. Eh, ahorita ya se me controló un poco, pero aún así sigo sintiendo esa ansiedad y el libro de verdad mmm, maneja ese tipo de cosas. Y pues ya, los voy a mantener actualizados durante el día, espero no fallar y este video lo van a estar viendo mmm, algún día de la semana, algún día de la semana. Y pues ya. Buenos días, ya muy tardes. Um... He decidido tomarme un pequeño descanso en esta lectura, ya me falta poco. Estoy sintiendo bastante identificada con el libro, ya quiero hacerles una reseña así bien, bien, bien, bien del libro. Ahora lo que me voy a proponer es ir a desayunar, um, porque ya tengo mucha hambre. y Ya es algo, no es tan tarde, pero quiero ir a desayunar, entonces los vemos en un ratito más. Hola es eh, no les había actualizado nada por ahora, pero pues ya me tomé un baño, eh, ya comí, ya todo Y pues nada, declaro esta lectura, la primera lectura terminada eh, es, es que no les quiero decir mucho porque quiero hacerles una reseña de este libro Pero tal vez me pueda desahogar un poco ¿no? Hablándoles... Algo del libro Hay un personaje que me gustó mucho Y creo que es el principal eh, mm, Me identifiqué mucho con el personaje Y tal vez es porque um, <ríe> sí, Creo Sufro algo de ansiedad No lo sé Tal vez sí eh, Pero me gustó el libro Hay unas partes que No me gustaron mucho mm, no lo sé, no lo sé eh, Pero sí les puedo decir que eh, el libro está lleno de post -its. post -it. el libro está lleno de post Porque me gustaron mucho unas frases eh, Me voy a tomar un poco, un break Y tal vez más adelante les hable un poquito, un poquito, un poquito del libro Les digo, no les quiero spoiler nada porque quiero hacerles un video de esto Um, Tal vez una reseña más profunda, no lo sé. Eh, pero sí, quiero hablarles del libro. <tose> Bueno, no mucho tiempo eh, Bueno Les... ¿Cómo se dice? Um, les actualizo lo que estoy haciendo eh, Terminé de leer eh, Mil veces hasta siempre De John Green, la verdad Es un libro que me gustó mucho Sí me gustó Hubo unas partes que no me gustaron para nada um, Hay cosas rescatables del libro Pero necesito discutirlo con ustedes en otro... En otro video, tal vez um, No sé si más tarde eh, Me identifiqué muchísimo Con el Con el personaje, si me identifiqué mucho Con el personaje, eh, hubo unas cosas En las que, híjole Estuve leyendo un poco lento ese libro No porque no quisiera leerlo Sino porque me costó mucho El hecho de que este libro es Habla de una persona que tiene Problemas um, Ay, aquí hay una persona que tiene problemas uh, como de ansiedad y todo eso, entonces yo en algún tiempo, en alguna temporada de mi vida tuve algunos ataques de ansiedad, entonces me, por eso me identifico mucho y conforme yo lo iba leyendo como que sentía que era parte de mí. Eh, lo que me gustó muchísimo es que en el libro también vienen muchas partes muy bonitas, vienen frases muy hermosas y eso es algo que me gusta muchísimo de John Green, eh, pero ya más pronto les estaré hablando más acerca del libro Pienso hacer una reseña Y sí, um, ahora estoy eh, leyendo Bueno, les voy a decir un poco Salí eh, al cine con una amiga, fuimos a ver Spider-Man Que la neta está bien chida eh, Fui a ver Spider-Man con mi amiga eh, Fuimos a distraerme y sí, salí a distraerme Porque por lo mismo del libro me quedé mucho en shock entonces, no les pude grabar nada de, del cine ni a lo que fui porque quería despejarme de todo eso Entonces, um, sí, básicamente hice eso Entonces, eh, estaba por comenzar mi segunda lectura Que es es Más Fácil Morir, algo así, no me acuerdo Ahora se los pongo por este lado, aquí Y ese es libro que voy a leer, ya lo había comenzado Pero lo dejé, eh, pienso leerlo hoy hasta las 12. Hasta lo que alcance a leer y...